¿Qué pasa pollos? soy que estamos de vuelta con un gran anuncio de ion américa y es que por fin han anunciado ion 6.0 para el 24 de octubre de este año como es normal aquí lo han llamado a waking legacy o aguacan legacy como queréis pronunciarlo leerlo El logo me gusta han hecho, hecho, han hecho ellos su propio logo eh, me gusta bastante la verdad y si entramos en la página web bueno, la sección que ellos tienen para bueno, para informarnos poco a poco de lo que será esta versión que no sé lo digo ya de antemano no sé mmm, no sé tampoco si he indagado o no he encontrado si va a ser 6.0 o van a ir directamente a la 6.2 hay un NA suele ser de eso. Suelen traer la versión más cercana a la que está en Corea, es decir, eh, Gameforge actualiza ahora antes que Ion América que es de la propia compañía de NCSOFT, pero cuando Ion América actualiza suele venir más completo que el propio Gameforge, eso ha pasado en actualizaciones anteriores, que no quiero que me digan nada si entramos podremos registrarnos y nos van a dar un pack. ¿Vale? ¿Veis? Eh, si os registráis os damos un pack. Que nos van a dar una 20, una 20 vestimenta. Una skin. 3 una, ancient transformation potion selection box. Vamos. 3 cajas de, de pociones de transformación ancient. Y 3 scrolls de transformación. Esto nos lo darán cuando sea 24. Sí, cuando sea. Cuando eh, sea 6.0. Dice, la podrá recolectar eh, antes del 9. Si sí, está registra y demás. ¿Vale? Aquí veis que podéis um, mirar la oferta completa y demás. Vamos de aquí a ver que nos dicen. Lo estoy viendo todo de primera, ¿eh? Ah, bueno, aquí un poquito de información. Eh, lo que ya han jugado a la versión de Gameforge o ya sepa de la 6.0 y demás, pues vamos. No va a haber nada nuevo. Eh, por lo que he visto mmm, ya os digo no dicen nada nuevo, dicen lo que ya sabemos que podremos subir al level 80 que la cual de campaña han sido totalmente cambiadas bueno, podéis llegar rápidamente al EB80, aquí le pones click rápidamente que es la nueva zona, que la Krum, nueva instancia eh, premium forge las transformaciones, el cubi la de abanion scale vamos Etc, etc, etc, vale. Eh, no dice nada nuevo, la verdad. Dice que podemos eh, eh, eh, que habrá un director el 19 de octubre donde ellos bueno, irán irán diciendo más. También, como normal, irán actualizando poquito a poco esta sección, irán anunciando nuevas cosas porque hay un enía. Solo hace eso. Anuncia con un medio de antelación. Eh, lo lo que con lo, el update el, el es decir, la próxima versión y poquito a poco nos van soltando con cuenta gota, por así decirlo o, o de repente, como yo vean necesario nos irán eh, poniendo los cambios que va a haber eh, ahora mismo no se han pronunciado con nada más fuera de lo normal, es decir no han dicho nada de Prestige Pack, no han dicho, bueno el, el, el, el, el Prestige Pack o el Prestige Pack ya dijeron que iba a cambiar normal, vamos, y dijeron que iba a cambiar el día 3 de octubre porque eh, en octubre iba a haber dudate, ya lo dije yo que en octubre íbamos a tener la 6.0, 6.2 y no me he equivocado ¿qué más? no se han pronunciado, no han dicho nada si va a haber versión español eh, no he hecho vídeo sobre esto también más que vídeo me gustaría hacer una especie de debate con jugadores y demás el por qué el Launcher de Ion America tiene la opción de español, ya sabéis que en el vídeo que subí hace unos días de cómo traducir Ion America a español, traducir, no doblar, es decir, no podemos cambiar la voz es solamente el texto eh, pudimos ver cómo el Launcher tiene opción de cambiarlo a español aparte aparte de cambiar el Launch a Español tiene una opción donde podemos elegir también Español lo curioso de esto es que si el archivo que compartí que un pollolo me, me pasó lo metemos en la carpeta de Ion América sin sustituir nada que es muy importante porque si tú sustitu sustituyes un archivo Estás modificando el juego. Pero si el juego reconoce. Un archivo que tú has puesto. Es porque el juego. Está. Programado. Para reconocer ese archivo. Y ahí es donde yo voy. Eh, no sé si Ion América Está trabajando. En una traducción. O posible traducción. No sé si eso lo tienen. Porque para un futuro. O. Si anunciaron o si lo anunciaron antes, y antes de que podemos coger ese pack para traducir a Ion América venido de Gameforge, Forge, ni idea. El caso es que si cogemos el archivo que compartí, que podéis verlo en el vídeo, en el último vídeo, eh, además, si buscáis en mi canal, traducir a Ion América al español o buscáis el último vídeo, eh, o de hecho, si os lo pongo aquí abajo en la información del vídeo, podéis verlo. Eh, si os dais cuenta. Lo único que hacemos es poner un Spanish.pack en la carpeta donde el juego reconoce los idiomas. Es decir, tendremos el pack del inglés y al lado el pack del español. Y lo reconoce. Es una cosa muy peliaguda. No sé si hay un América tra tra tra trabajando en eso. Voy a ver si lo posteo. Pero como mi cuenta principal he perdido, ya sabéis por qué, ya os lo expliqué. Mm, a ver si me dejan recuperar, la recuperar aunque sea el nombre, leche. Luego a ver si me quieren, sé, si me quieren decir algo, yo qué sé. Pero en fin. O me dan el personaje sin nada, me da ¡guau! Wow, pero quiero mi, quiero mi mago nivel setenta y tanto, leche. El caso, el caso, el caso que no sé si va a haber traducción oficial al español. El caso que eso, el caso de aquí... Al 24 de octubre, que queda prácticamente un mes, un día más, día menos, nos me irán dando eh, más información de cómo ellos van a plantear la 6.0-6.2. Ya sabéis que en Ion American no hay Gold Pack. No, no, no, no hay que tener miedo sobre que haya alguna limitación. Ya también sabéis que Ion American no es tan pay to win como Gameforge, que es pay to win y pay to play. El caso es el siguiente. Eh, estar atento. Yo recomiendo que sigáis a Ion América en Twitter. Es muy fácil. De hecho, eh, si entráis en la página web de Ion, aquí lo veis, puedes seguirlo tanto en YouTube como en Facebook como en Twitter. Yo lo recomiendo que lo que lo, que lo hagáis, ¿vale? Porque si tenéis Twitter y le dais a la campanita de ellos, os va a salir cada vez que ellos publiquen algo viene muy bien para que sepáis todo y estáis bueno y al oro de cuando meten algún cambio importante, vale. a recordar que si no me seguís, bueno, si, tengo un grupo de Facebook llamado Ayón Hispano que por cierto el logo que te va a ir cambiando ya mismo porque ya que hay un América Puerto nuevo, vale. Ayón eh, Hispano que yo eh, modero y ¿Sí? como vais, cada día hay más y más miembros. Cada día hay más y más miembros interesados en una comunidad hispana enorme. Yo lo que haré sobre lo de español es eh, pondré un post en el foro de Ayun América. Preguntaré que quería apoyar la idea. Luego pondré en el grupo de Ayun Hispano, ¿vale? Porque un grupo cerrado. Pondré el link para que queráis apoyarlo, si queréis apoyarlo, recordad, el mensaje lo voy a poner en inglés en el foro de América. os recomiendo que si vais a postear algo, lo hagáis en inglés, Que no sabe inglés? pues le eche, ir al traductor de Google y usarlo mira, 33 miembros esta semana, y estamos a viernes Esto, poquito a poco, todo así, pero bueno cada vez somos más y más, recordad el 24 de octubre viene Ion6.0 aquí llamado a Awakenad Legacy o como se pronuncia, perdón, eh, Arrives, que viene el 24 de octubre. Recordar también que los directos los suelo hacer en Twitter, pero si es de Ion, lo hago en YouTube. Vale, me he comprometido a, como ahora estamos con la 6.0 que nos cagamos, a eh, hacer los directos de Ion eh, en Twitter, en YouTube. Recordar también que las guías de Ion ahora mismo las estoy grabando en Gameforge. Cuando tengamos las 6.0 en América, como la guía ya estarán grabada, si me queda alguna la grabaré eh, la grabaré en Ion América. También como ahí tengo todo mi personaje a full level, menos los dos que me quitaron, porque me quitaron la cuenta, que el Gunner y el Sorcerer, eh, pues cogeré y volveré a subirme esos dos en directo. Es así, en vez de hacer un vídeo de media hora intentaré salir directo de una hora hora y media subiendo a esos personajes ¿vale? Eh, ¿qué más? Pues también os quiero preparar haré un vídeo hablando de todas las clases cómo han cambiado un poquito no será muy extenso ni me quiero enrollar porque yo ni soy maestro de nadie y no voy a enseñar cosas que ya sepáis simplemente haremos un pequeño repaso para los nuevos y los no tan nuevos de todas las clases lo bueno y lo malo de cada clase, ya malo a poco, porque ya como han cambiado, pues ha habido un pequeño equilibrio entre todas. Y bueno, y eso ya sabéis, seguime en twitter, seguime en twitch para los directos. Tenéis la información de mi canal de Twitch en la información del vídeo. Seguidme en Facebook, en, en, en ayun hispano o en mi cuenta de Facebook, que ya lo sabemos, ¿vale? Y al loro al canal, que ya sabéis que procuro subir casi todos los días un vídeo. Y si mis y directos cuando me dejan, bueno, cuando me ¿no? cuando puedo, como norma. Nos vemos en el siguiente vídeo, los Adiós.